Hola, hola, bienvenida a toda la gente linda que está conectada este jueves, allá ustedes con todos con gripa, la gente saludable también, eh, nos emociona mucho este programa sobre el candidato presidencial Rodolfo Hernández, eh, Radiografías del Poder es una serie de programas, todos los encuentran en nuestra fanpage, eh, que pone sobre la mesa quiénes son el poder detrás del poder. Entonces, pues, ya sin más bulla, arranquemos, vamos a ver qué tan libre de corrupción es el candidato que luchará contra la corrupción, según él, sacando, corriendo a los corruptos. O sea, esto no nos lo inventamos, él lo dijo. Y además, desconociendo la Constitución y haciendo cosas sucias con la ley. Como siempre, nos acompaña Shamil Tahir Silva, es politólogo, magíster en estudios políticos latinoamericanos y estudiante del doctorado en estudios políticos. ¿Cómo está, profe Shamil? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias nuevamente a la revista Catombe por abrir estos espacios de, de diálogo sobre el poder en Colombia. Entonces, eh, las radiografías son todas suyas. Listo, vámonos de una. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de Rodolfo Hernández uno de los dos candidatos a la presidencia de la República eh, pues por los que vamos a votar este domingo. La intención es explicar precisamente eh, quién es Rodolfo Hernández y, y por qué hace parte de la politiquería tradicional que ha gobernado históricamente este país. Eh, pues para eso lo primero que a mí me pareció importante es entender que eh, pues el proyecto de Rodolfo Hernández es un proyecto eh, familiar, así como puede ser el proyecto de la familia Char en el Atlántico, de los mismos Aguilar en Santander, eh, y es un proyecto económico y al mismo tiempo pues es un proyecto político. Es un proyecto que tiene eh, seis empresas eh, que rodean, digamos, todo su capital. El mismo Rodolfo Hernández habla de que pues, ha reunido... Eh, un patrimonio de casi 100 millones de dólares que es más o menos eh, acertado con lo que pues, dicen las investigaciones periodísticas y ese patrimonio se puede traducir en estas seis empresas de construcción inmobiliarias e hipotecas eh, también empresas en paraísos fiscales y también eh, partes de, el, de las empresas inmobiliarias pues tienen eh, propiedades en Estados Unidos. Estas empresas están manejadas sobre todo por su familia, eh, incluida su esposa, y digamos que ahí viene lo segundo importante para entender, y es eh, el papel que han jugado sus hijos eh, no solo en su proyecto económico, o sea, en todas estas, en todas estas empresas, sino también en su proyecto político y, por lo tanto, también en sus movidas corruptas. Digamos, Rodolfo Hernández se vende pues, como un empresario, pero lo que no dice es que es un constructor corrupto, eh, que ha acumulado esos 100 millones de dólares eh, manipulando las instituciones públicas, eh, relacionándose con politiqueros regionales y nacionales, y aprovechándose también de eh, las familias pobres a las que les ha vendido sus casas y en eso pues han jugado un papel clave sus hijos y en eso algunos hijos son más visibles que otros digamos eh, luis hernández por ejemplo es el que está involucrado particularmente en el escándalo más grande eh, que es el de vitalogic del que vamos a hablar más adelante para tener un poquito de proporción, eh, el caso de Vitalogic es de más de 530 mil millones de pesos. El caso de eh, centros poblados que involucró a la ministra de comunicaciones de Iván Duque eh, fue de 70 mil millones de pesos. Entonces no estamos hablando de cualquier constructor corrupto, sino de pues, uno gigante. Rodolfo Hernández, entonces... Eh, cuenta en sus entrevistas que, pues, que él no es un politiquero tradicional y que se interesó en la política eh, hasta hace muy poco, digamos, al final de su vida, y entonces más o menos la narrativa es que lo hace porque pues, no tiene que verle nada a nadie y, y pues porque lo hace por, digamos, por vocación y por servicio público, lo cual no es cierto, digamos. Eh, en sus más de 50 años de historia como, eh, como constructor corrupto y como politiquero, eh, pues ha venido construyendo su, su emporio empresarial y de la mano pues ha tenido relaciones con la politiquería tradicional de Santander. <coughs> Rolfo Hernández fue concejal de Piedecuesta en los años 90, en, los, en la primera mitad de los años 90 y eh, según los reportes periodísticos pues nunca eh, pues, asistió a las sesiones porque pues en ese tiempo era posible bueno, los concejales tenían suplentes y el que asistía fue su suplente más o menos en 1994 como se puede ver en el pantallazo eh, fue suspendido por la Procuraduría ya que eh, su suplente en el Consejo de Pie de Cuesta impulsó una normativa que, bueno, por un lado, su suplente impulsó una normativa que le permitía a los empresarios eh, reducción de impuestos por obras de, embe de embellecimiento público, por un lado, pero por el otro, Rodolfo Hernández siendo concejal, firmó contratos con el municipio y por eso fue suspendido por la Procuraduría en los años 90. Antes que eso, eh, Rodolfo Hernández eh, en los años 70 estuvo eh, encargado de las vías en la gobernación de Santander y eh, fue, digamos, declarado insubsistente <coughs> por, uno, por, un, por uno de los gobernadores de Santander de la época pues ya como él dice eh, pues porque se negó a pues, hacer un contrato, digamos, mal hecho, más o menos, eso fue en los 70. En los 90 es que es concejal de, pie de cuesta y pues ocurre esto que les menciono. Después de eso, eh, en el gobierno de Ernesto Samper, Rodolfo Hernández fue delegado en, en la Junta Directiva de INURBE, que es el Instituto Nacional de Vivienda, Interés Social y Reforma Urbana. Él llega a la junta directiva de esa institución nacional eh, por recomendación de Alfonso Valdivieso, que era fiscal general de la época. Eh, ¿Y por qué por recomendación de Alfonso Valdivieso? Porque Alfonso Valdivieso también es santanderiano. ¿sí? Eh, y Alfonso, Alfonso Valdivieso no niega su relación con Rodolfo Hernández, pero sí negó públicamente que haya sido por su recomendación, pero él en todas las entrevistas... Dice que fue eh, por él que llega ahí. También dice que eh, por una, eh, un conflicto con el ministro de Desarrollo eh, Económico de Ernesto Samper es que terminan, digamos, sacándolo de la Junta Directiva de esa institución pública. <coughs> Rodolfo Hernández eh, empieza, digamos, en los años 90, tiene <coughs> un crecimiento importante como empresario de la construcción, sobre todo por sus relaciones con la clase eh, política tradicional de Santander. Antes de hablar de esta columna de los patronos de la Chocoa, es importante hablar de pues, cuáles fueron las relaciones que tejió en los años 90 y que le permitieron también en la primera década del siglo XXI eh, pues tener influencia en la, en la alcaldía de Bucaramanga y posteriormente pues convertirse en alcalde de Bucaramanga una de las relaciones que tejió fue con Reinaldo Borges eh, pues que tiene digamos diversos procesos abiertos eh, por problemas en la contratación de las basuras de Barranca Bermeja eh, es un empresario con relaciones con el paramilitar Ernesto Báez y es un empresario que también, bueno, es otro empresario corrupto que también está involucrado en los casos de corrupción de la familia Aguilar en Santander. De hecho, pues está involucrado también en la investigación contra Richard Aguilar, el, el senador de Cambio Radical, que también fue gobernador de Santander. Este es uno. Eh, el otro... Politiquero con el que tejió relaciones entre los años 90 y la primera década del siglo XXI es Mario Camacho Prada, también es gobernador de Santander. Mario Camacho Prada está hoy en la campaña presidencial de Rodolfo Hernández y de hecho, pues, influenció para que uno de los dos eh, representantes a la Cámara eh, por la Liga Anticorrupción, que es el movimiento de Rodolfo Hernández, eh, pues fuera colocado eh, en el segundo lugar de la lista Rodolfo Hernández logró elegir a dos representantes a la Cámara uno que es cuota de Mario Camacho Prada y el otro que es cuota de, eh, de el Pote Gómez que es otro politiquero de Santander entonces está por un lado eh, Reinaldo Borges, por otro lado Mario Camacho Prada y por otro lado el pote Gómez, que de hecho el pote Gómez eh, pues es otro politiquero de Santander tradicional que pasó por pues todos los niveles de la politiquería de la región y llegó a ser senador de la República y estuvo involucrado en el proceso 8000 en los 90. El pote Gómez eh, también es uno de los que influenció eh, en la lista al Congreso de la Liga Anticorrupción eh, todas estas relaciones las tejió Rodolfo Hernández entre los años 90 y los 2000 el otro es Freddy Anaya Martínez que de hecho cuando Rodolfo Hernández se convierte en alcalde de Bucaramanga pues rompe relaciones con Rodolfo Hernández pero tuvo negocios con Rodolfo eh, en años anteriores. Y el final es este, eh, Luis Fernando Orques, que de hecho fue el alcalde eh, anterior a la alcaldía de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández es alcalde de Bucaramanga eh, entre el 2016 y el 2019. Y Luis Fernando Orques fue alcalde en el periodo anterior. Ahora, todos estos politiqueros, Luis Fernando Orques, eh, Freddy Anaya Martínez, eh, Bernardo Celis, que es otro de los politiqueros con que tienen relación con Rodolfo Hernández, entre otras cosas por la contratación pública de la región <coughs> y por el apoyo directo que le dan hoy para ser presidente de la República, eh, Mario Camacho Prada y eh, Reinaldo Borges me permiten explicar esto. Eh, mejor que es lo que pueden leer ustedes si buscan esta columna eh, de los patronos de la, de la Chocoa eh, en el diario La Vanguardia que es un diario regional eh, hay una imagen por la que Rodolfo Hernández se volvió digamos famoso a nivel nacional y es porque golpea a un concejal en video y de hecho fue suspendido por la Procuraduría por esto, ahora la historia detrás de eso tiene que ver con lo que relata eh, lo que se relata en esta columna, <coughs> y es algo que le estaba reclamando el concejal en ese video antes del golpe, y es que Rodolfo Hernández eh, conformó una empresa llamada eh, Entorno Verde, S.A., con el señor con, el, con, pues, con diversos politiqueros de la, de la región, entre, entre esos Reinaldo Borges eh, y también tenía intereses eh, Luis Fernando para eh, pues, manejar el negocio de las basuras en Barranca. Antes del caso Vitalogic y antes de que Rodolfo se convirtiera en alcalde de Bucaramanga, pues invirtió en esta empresa de Borges y hacía parte de la junta directiva junto a uno de sus hijos con la intención de pues, ganarse el negocio de las basuras de la, del municipio. Eh, como les dije ahorita, pues Reinaldo Borges es un empresario de las basuras, eh, pues que tiene los, los problemas ya mencionados y eh, pues ese negocio finalmente no se pudo concretar antes de eh, la llegada de Rodolfo Hernández a la alcaldía. Ese negocio era con Reinaldo Borges, con Freddy Anaya Martínez y eh, pues había también intereses de Luis Fernando orques que de hecho pues era el alcalde en la época. A Luis Fernando Borges, el alcalde anterior a Rodolfo Hernández, eh, Rodolfo Hernández le pone 100 millones de pesos para la campaña. ¿sí? Eh, el mismo Luis Fernando Borges dice con toda claridad que ellos eran amigos, tanto así que eh, en la alcaldía de Luis Fernando Borges, eh, la cuñada de Rodolfo Hernández, Marta Lucía Oliveros, o sea, la hermana de la esposa, fue la Secretaría de Desarrollo Social de, eh, del señor Borges durante su alcaldía. O sea, palabras más, palabras menos, esa secretaría le costó eh, a Rodolfo 100 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa entonces? <coughs> eh, más o menos el relato claro es que pues cuando Rodolfo Hernández... Eh, le, le expresa a Luis Fernando Borges, siendo alcalde de Bucaramanga, que quería sucederlo en el cargo, eh, pues ellos no se ponen de acuerdo y pues ahí ya rompen codijas. El politiquero que me faltaba mencionar, de hecho, de, pues de todos los que rodearon, han rodeado al hoy candidato presidencial, <coughs> Es aquí el politiquero de, de, no sé si aquí es posible agrandarlo un poquito. Gracias. Jorge Luis, Jorge Eliezer Gómez, del Partido Liberal también, eh, que es más o menos similar a Freddy Anaya. Freddy Anaya en cuanto a la maquinaria, en cuanto a la capacidad de influencia sobre las instituciones, y también tiene, digamos, eh, de similar con Freddy Anaya, que en el momento en que Rodolfo Hernández asume la alcaldía de Bucaramanga, eh, pues él también rompe cobijas con él. De hecho, se convierte en contralor de Bucaramanga, y pues hace parte de pues, todos los que terminan, digamos, eh, señalando al alcalde Rodolfo Hernández como un alcalde pues eh, eh, problemático y que pues no dejaba avanzar las cosas dentro del municipio, evidentemente no lo hacían porque eh, estuvieran eh, haciendo un control político decente, sino que tuvo que ver sobre todo con que Rodolfo Hernández en el momento en que llega a la alcaldía de Bucaramanga, pues eh, rompe de alguna manera con todos estos personajes, por lo menos en lo que tiene que ver con las contrataciones o bueno, o con las o con las cuotas clientelares pero eh, no rompe con su intención de seguir acumulando poder económico eh, a través del uso de esas mismas instituciones y este es otro de los politiqueros pues que termina digamos eh, rompiendo relaciones con Rodolfo en el momento en que llega a la Alcaldía de Bucaramanga, pues porque cambia, digamos, la intención del uso de esas instituciones para usarlas solo de manera personal. Rolfo Hernández, entonces, digamos, antes de llegar a la Alcaldía de Bucaramanga, eh, pues también ha sonado en medios de comunicación por esta nota, en donde pues que seguramente ha circulado suficiente por... Eh, por internet o seguramente la han escuchado en donde amenaza con pegarle un tiro a alguien ese audio es del 2015 y en ese audio pues rodolfo todavía no era alcalde <coughs> era constru era pues estaba dedicado a sus negocios y en ese audio está es, amenazando a un cliente porque digamos si ustedes revisan eh el hombre se hace rico, bueno, se hace multimillonario, sobre todo en los 90, sobre la venta de casas a los pobres y pues eh, sus empresas tienen procesos abiertos judiciales contra pues muchísimas familias que no lograron responder a eh, pues los cobros que hacen eh, su pues su, empresa, su, su negocio hipotecario y pues esto era pues una amenaza a uno de esos clientes en donde amenazaba con pegarle un tiro, eh, pues porque no le estaba cumpliendo con los pagos. Eh, y eso porque es importante, porque digamos, también hace parte como de la estructura ideológica del hoy candidato presidencial. Eh, pues también son famosas sus declaraciones en donde eh, dice que pues es delicioso eh, tener a un hombrecito pagándole durante eh, 15 años una hipoteca, y pues también es clarísima pues, su ideología de extrema derecha y ultraconservadora. Entre otras cosas, eso se ve en el hecho de que el pues, voto no en el plebiscito de, por, la paz del 2000, por el acuerdo de paz en el 2016. Eh, y también se explica en, eh, en el momento en que pues, siendo alcalde dice que es un admirador de un gran pensador alemán llamado Adolfo Hitler. Él dice que fue un lapsus. Sí, dice que fue un lapsus, eh, eh, un lapsus mental. Pero lo cierto es que eh, cuando uno escucha toda la entrevista, los periodistas le señalan que, pues que no estaría bien, pues que no está bien visto, eh, <coughs> que no está bien visto que declare que es admirador de Adolfo Hitler que tal vez él se refería a Albert Einstein y entonces él corrige dentro de la entrevista diciendo, bueno, sí, tal vez eh, sea mejor decir que fue Einstein el que dijo eh, esto de que no hay que equivocarse, de que, de que está mal seguir repitiendo lo mismo varias veces y no sé qué, digamos. Él dentro de la entrevista demuestra que no fue un lapsus mental, sí porque él insiste dentro de la entrevista que sí estaba hablando de Adolfo Hitler hasta que los periodistas le le, le señalan que no está muy bien señalar que es admirador de Adolfo Hitler eh, su alcaldía es entre el 2016 y el 2019 digamos <coughs> como les dije ahorita él rompe con el alcalde anterior al que le había metido 100 millones de pesos el alcalde le había entregado a la Secretaría eh, de Desarrollo Social a su cuñada <coughs> él rompe digamos también eh, para llegar a la alcaldía con todas esas relaciones politiqueras que tenía eso tiene que ver sobre todo con que eh, su manera de llegar a la alcaldía fue eh, a través de eh, reuniones que hizo en su casa directamente con los líderes eh, sociales del municipio eh, y en la alcaldía tuvo muchísimos problemas y también pues incumplió muchas de sus promesas, sobre todo la promesa fundamental que lo lleva a la alcaldía y es la promesa de que iba a entregarle 20 mil casas a familias pobres. Eh, esa promesa la incumplió por completo. Él entrega, él reparte en Bucaramanga 40 mil. Eh, cartas en donde dice que la persona, las familias que firmen esa carta y la entreguen en la campaña, pues va, iban a ser beneficiarias de estas 20.000 casas, y eso lo incumple, eh, también incumple <coughs> eh, pues con la intención de que fueran casas completas, al final lo que entrega es un lote eh, en donde pues consigue que se construyan los servicios públicos para levantar esas casas pero fue por esa promesa que finalmente logra llegar a la alcaldía con una diferencia muy corta frente al candidato de Freddy Anaya que, hasta, que en años anteriores había sido su socio en esta empresa en torno verde eh, siendo Rodolfo alcalde pues también tiene muchísimas investigaciones le abren muchísimas investigaciones en la Procuraduría la abren varias en la Fiscalía y varias en la Contraloría. Por dos es suspendido, eh, por dos investigaciones de la Procuraduría es suspendido. Una es en la que, pues la famosa, una donde golpea a este concejal. Insisto, lo que conté ahorita, el golpe a ese concejal tiene que ver con que, pues este concejal le estaba reclamando, eh, pues, eh, su conflicto de interés Frente al negocio de las basuras antes de evitarlo con la empresa En Torno Verde mencionada anteriormente. Eh, es por eso que lo golpea. Y, digamos, él tuvo la capacidad de volver ese, ese asunto desafortunado, pues, un trampolín de marketing político. Eh, a él también le abren investigaciones, como dije, la fiscalía... Eh, investigaciones también por posesiones indebidas de funcionarios por no tener digamos las credenciales suficientes eh, él tiene digamos relación directa con álvaro uribe vélez a través de jorge Figueroa, que fue eh, su secretario de desarrollo social y que quiso proyectar como su alcalde eh, como su sucesor en la alcaldía. Eh, ¿Cuál es la relación de, o bueno, cuál es la conexión de Jorge Figueroa, Rodolfo Hernández y Álvaro Uribe Vélez? Jorge Figueroa fue el director de la Comisión Nacional de Televisión en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Eh, Jorge Figueroa es abiertamente un político de extrema derecha afín al uribismo en Santander. Y Jorge Figueroa era uno de los eh, precandidatos de Rodolfo para sucederlo en la alcaldía cuando él dejara el cargo. Al final eso no se concreta, pero la, el que termina siendo el sucesor de Rodolfo Hernández... Eh, <coughs> Es eh, pues el alcalde que hay hoy en, en Bucaramanga, que pues también termina, digamos, en discusiones al primer año de su alcaldía con el mismo Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández dice que es porque él no ni siquiera le agradeció, pero al final, pues, eh, eso tiene que ver con que pues, Rodolfo Hernández eh, no tuvo injerencia en los nombramientos que hizo este nuevo alcalde. Y esa fue la razón porque desde el momento, desde en el primer año, pues el mismo Rodolfo Hernández le monta una revocatoria del mandato. Ahora, digamos, dentro, de ese, dentro del 2016 al 2019, hubo por lo menos dos contratos en donde Rodolfo Hernández eh, pues tuvo conflictos de interés y pues cometió crímenes directos. El contrato más importante es el ya mencionado, el de Vitalogic, eh, por más de 530 mil millones de pesos. Eh, en febrero de este año, Rodolfo Hernández fue imputado, eh, ya ha sido acusado directamente por la Fiscalía. Y este contrato, digamos, bueno, la, la razón por la que Rodolfo Hernández cometió crímenes alrededor de este contrato, tiene que ver sobre todo con que usó su puesto como alcalde para primero eh, nombrar a un consultor que era el que tenía que montar el proceso de contratación, eh, un consultor que era afín a la empresa Vitalogic sí. y también tenía relaciones con su hijo Luis Hernández. Eh, y por otro lado, presionó para que ese consultor fuera nombrado, mientras que por otro lado se reunió con los empresarios de Vitalogic y presionó a la empresa de acueductos para que el contrato fuera asignado a Edo a este consorcio, a esta empresa. Bueno, esta unión temporal, la unión temporal Vitalogic. Eh, el problema con este contrato no es solo la dimensión del contrato, sino pues lo que venía señalando ahorita y es que por lo menos desde hace 10 años rodolfo hernández tiene <coughs> intereses en entrar en el negocio de las basuras eh, en el municipio eh, y por otro y, y además de eso digamos este contrato tan gigante de 530 mil millones de pesos eh, Mientras estaba ocurriendo eso, más o menos entre el 2016 y el 2017, antes de que estallara en medios de comunicación, su esposa eh, compró más de cinco apartamentos eh, en Estados Unidos eh, en los años de la negociación del contrato. Cinco apartamentos en el orden de más de mil millones de pesos. Además de eso, Rodolfo Hernández... Eh, bueno, la esposa de Rodolfo Hernández a través de su hijo Luis Hernández eh, compró dólares a un personaje que pues más adelante fue capturado por lavado de activos con relaciones con narcotraficantes en Venezuela alias John Cabezas fue a través de, de él que compraron esos dólares eh, y con esos, y esos dólares fueron los que se llevaron a Estados Unidos, entre otras cosas, para comprar estos apartamentos. Hasta ahora no está comprobado que haya una relación directa entre eh, la contratación de Vitalogic entre el 2016 y el 2017 y la compra de estos apartamentos, pero la coincidencia en el tiempo por lo menos eh, tiene que llevar o llamar a investigaciones, porque se dieron al mismo tiempo, o sea, entre el 2016 y el 2017, mientras Rodolfo en la alcaldía estaba presionando para que se nombrara al consultor eh, afín a la empresa, mientras estaba presionando para que se le adjudicara a Edo este contrato de 530 mil millones de pesos a esta empresa, eh, y teniendo en cuenta que su hijo Luis Hernández había firmado eh, una coima notariada de de por hacer lobby para que este contrato se diera con Vitalogic, mientras eso ocurría, al mismo tiempo su esposa estaba comprando todos estos apartamentos en Estados Unidos eh, pues como inversión. Y, este, y parte de los dólares que se usaron para esta compra eh, los consiguieron a través de este señor John Cabezas, que pues termina siendo... Eh, pues capturado por lavado de activos por su relación con narcotraficantes en Venezuela. Digamos, eso en términos de eh, el tema de corrupción grande. Por otro lado, pues su esposa, que es hoy la gerente de campaña, eh, ideológicamente hablando, pues también pues, no cabe duda que es una señora eh, de extrema derecha, porque entre otras cosas dice que admira a Lina Moreno de Uribe, o sea, pues su modelo a seguir como probable primera dama es Lina Moreno de Uribe ya en lo que tiene que ver con la campaña presidencial eh, pues Rodolfo Hernández digamos es claro su, su, su forma en la que ha logrado eh, comunicar su aparente Figura de outsider, o sea, de alguien que está por fuera de la politiquería tradicional, pero claramente cuando no hace el recorrido, pues se da cuenta que no es así. Pues que es un politiquero tradicional más. O sea, insisto, un, un constructor corrupto que pues ha conseguido el capital que ha conseguido por sus relaciones con la politiquería tradicional regional y nacional. Eh, pero pues monta su campaña de esa manera, y monta su campaña a través de redes sociales, sobre todo Facebook y WhatsApp. Eh, monta su campaña aparentemente despejado de cualquier ideología, pero claramente, pues es un señor de extrema derecha. Monta su campaña eh, con el apoyo de Álvaro Uribe Vélez. Eh, Rodolfo Hernández eh, tuvo reuniones como alcalde de Bucaramanga con Álvaro Uribe Vélez en el 2016, eh, Rodolfo Hernández eh, ha expresado su gratitud a Álvaro Uribe Vélez porque ha dicho que gracias a él logró llegar también a la alcaldía de Bucaramanga. Eh, y pues eh, Álvaro Uribe Vélez, evidentemente, tiene a todo su partido, el Centro Democrático, y al Gobierno Nacional y a la Registraduría, hoy eh, apostándole a que Rodolfo Hernández sea pues la última carta del establecimiento para no perder la presidencia de la República. Eh, bueno, esto lo alcancé a mencionar antes, los dos congresistas que logró elegir Rodolfo Hernández en la Cámara de Representantes son ellos dos, Tatiana Sánchez Pinto y Juan Manuel Cortés Dueñas, ambos puestos por eh, dos de los politiqueros tradicionales con los que Rodolfo Hernández construyó relaciones entre los años 90 y la primera década de los 2000. Eh, y, bueno, finalmente ya como para ir terminando, eh, otra de las expresiones ideológicas de Rodolfo Hernández que tienen que ver eh, no solo con su extrema derecha, sino también pues con sus eh, tintes fascistas, es cuando él ha dicho repetidamente pues que se limpia el culo con la ley. Y pues eso lo ha demostrado, y lo ha demostrado desde que fue alcalde, eh, bueno, lo ha demostrado desde que fue constructor, después pasando por la alcaldía, eh, después en su campaña presidencial. Eh, como es un imputado, eh, es ilegal que un imputado haga aportes a campañas electorales, pero pues, digamos, eso es otro proceso abierto. Eh, él mismo dice que se financia su campaña y en parte es verdad, pero lo cierto es que eso va en contra de la normativa porque pues, en estos momentos está imputado por el caso Vitalogic. Eh, Rodolfo Hernández ha, ha, ha cumplido penas de cárcel por desacatar tutelas <coughs> y pues, tiene todos estos procesos abiertos. Eh, él ha tenido por lo menos tres momentos de asesoría en esta campaña presidencial. Uno que fue con unos argentinos que de hecho fueron los que le hicieron toda su publicidad como, en, como pues constructor corrupto en los 90 y que también le hicieron la publicidad y el marketing de su campaña a la alcaldía. Un segundo momento que fue con un ex asesor de Trump y Kelly, eh, este señor Víctor López, eh, pues que digamos que también hace parte de, de entender cuál ha sido su proyecto. Eh, y un tercer momento con Ángel de Casino, que es su actual asesor de cabecera. Eh, Ángel de Casino, pues le hizo campaña a Santos, le hizo campaña a Germán Vargas Lleras, y pues hay que decirlo, también hizo parte de la campaña de Gustavo Petro en el 2018. Eh, y Ángel de Casino es un muy buen asesor de comunicación política pues por eso lo contrató santos vargas Lleras y gustavo petro y es este último asesor el que tiene antes de él estuvo este asesor que fue asesor de trump y de bukele y pues lo otro que hay que decir también es que los asesores de campañas electorales sobre todo en términos de comunicación política <coughs> pues también tienen que tener digamos cierta coincidencia ideológica eh, por lo menos con los que tienen escrúpulos y pues evidentemente aquí también hay una coincidencia con la extrema derecha y con personajes que se han destacado ya en el gobierno pues por eh, entender que la democracia pues no entender la democracia eh, como un gobierno de todos sino como pues la oportunidad para concentrar el poder para su beneficio propio finalmente ya para cerrar pues, digamos, lo último que yo quería señalar era, eh, pues, en esta última semana Rodolfo Hernández ha hablado de su posible gabinete ministerial. Eh, lo interesante es que, eh, pues, ha mencionado personajes que, eh, con los que ni siquiera ha hablado, digamos, lo que dice mucho de eh, lo poco preparado que está para, por pues, si posiblemente, gana, ¿sí?, eh, ha hablado de William Ospina como su ministro de Ambiente y Cultura ha hablado del señor Félix Jaime Asprilla como su ministro de Transporte que fue eh, su asesor, uno de sus asesores en términos de vías cuando fue alcalde de Bucaramanga ha hablado de Ingrid Betancourt como posible ministra de Relaciones Exteriores Ingrid Betancourt eh, como posible ministra de Relaciones Exteriores la señora que hace dos días estaba se grabó arrodillada, arrodillada a la Virgen María eh, para pedirle perdón por eh, las ofensas de Rodolfo Hernández a la Virgen. Ha hablado de Sergio Fajardo como posible ministro de educación. Eh, y ha hablado de Germán Vargas Lleras como posible ministro de defensa. ¿sí? Eh, dice que no tiene un grupo, un, un equipo económico, lo cual es grave. Eh, quienes han seguido, digamos... Las últimas eh, noticias sobre las tendencias inflacionarias en Estados Unidos y Europa saben que el próximo gobierno va a tener muchísimos, eh, va a tener que enfrentar muchísimos problemas económicos, no solo por eh, temas externos, sino también por lo que deja Iván Duque en términos de deuda pública, de calificación, eh, frente a agencias internacionales, frente a la necesaria reforma tributaria que habrá que hacer. Eh, y pues esta clase de improvisaciones demuestran el talante de este eh, politiquero tradicional. Eh, si uno lo compara con lo que fue su alcaldía de Bucaramanga, eh, pues podemos, nos estamos enfrentando a probables cuatro años de profunda inestabilidad, que si lo sumamos a los últimos cuatro años de profundización de la desigualdad, de profundización de los problemas eh, del conflicto armado, pues eh, al país no le augura nada bueno con eh, pues Rodolfo Hernández como presidente de la República. Y pues con eso cerraría por ahora eh, lo que les quería contar sobre el candidato a la presidencia. Muchas gracias, profesor Shamil. Eh, no sé si nos quiere compartir qué fue lo que más le impactó de su investigación de, de esta radiografía que le hizo al candidato presidencial Rodolfo Hernández. Bueno, lo que más me impactó, pues no voy a decir me impactó, digamos, eh, digamos, yo, yo ahorita estoy haciendo... Mi investigación doctoral precisamente sobre Luis Carlos Arjunta Angulo, y pues no pude evitar hacer eh, relacionar una cosa con la otra. Los dos estudiaron ingeniería en la Universidad Nacional eh, y los dos se han relacionado con la politiquería tradicional para poder desarrollar sus negocios de construcción y de endeudamiento de familias pobres. Eh, eso es una cosa. Eh, y es clara, digamos, el paralelo entre una cosa y la otra. Tal vez la diferencia es que Rodolfo Hernández no se ha metido de lleno como sí si lo hizo Luis Carlos Sarmiento Angulo en los 80 en el negocio eh, de la banca. Eh, pero claramente, pues, ahí hay coincidencias. Lo segundo es, pues, darme cuenta también de cómo, digamos, en momentos de crisis, como el que vimos actualmente, siempre hay como un último salvavidas, eh, al que las élites que tradicionalmente han tenido el poder en este país se agarran. Entonces, en algún momento fue Gustavo Rojas Pinilla, eh, en otro momento fue Álvaro Uribe Vélez como representante de los terratenientes eh, a nivel regional y el paramilitarismo. Y hoy es Rodolfo Hernández, digamos, Rodolfo Hernández como constructor corrupto que es y como politiquero tradicional, pues eh, digamos que es lo que le queda ahorita a las élites tradicionales para no perder la presidencia y lo importante que es la presidencia de la República sobre todo para la eh, para la, la distribución del poder del Estado eh, eso es sobre todo lo que les da pánico a los que no quieren que Gustavo Petro sea el próximo presidente y para finalizar, una invitación, a que, ¿a que invita a las personas que están conectadas y que se conectarán a esta radio, a radiografía del poder? No, pues si no tienen preguntas, yo creo que lo más importante es no dejar que nos metamos los dedos a la boca. Eh, eh, claramente Rodolfo Hernández no es un viejito bonachón que eh, quiere dedicar los últimos años de su vida a... Eh, el negocio a, a, al servicio público no lo es. Eh, probablemente, pues lo que va a hacer, yo espero que sea senador de la República, es seguir diciendo que, señalando que todos son unos politiqueros y unos rateros, pero pues va a tener, digamos, detrás a sus hijos y a su esposa eh, adelantando los negocios que han venido adelantando y, y, y haciendo las conexiones que han venido haciendo en los últimos 20 años. Eh, porque es un discurso eh, muy efectivo el de decir que todos los politiqueros son iguales. Digamos, es el mismo discurso que eh, tuvo Sergio Fajardo en los últimos 10 años también, ¿sí? Eh, pero pues lo cierto es que Rodolfo Hernández... Eh, pues es mentiroso y pues es un corrupto más, solo que es un corrupto eh, muy hábil en la comunicación política. Listo, muchísimas gracias por toda la presentación. Y eh, nos preguntamos, ¿Rodolfo Hernández es un antipolítico que llegó hasta ahora a la arena electoral para sacar a los corruptos? Hmm, pues Taparse los ojos y creer en lo, que en lo que queremos creer es bueno para una, pero pues muy malo para el país, ¿no? Eh, vimos que es un empresario vinculado a la clase política tradicional regional que se ha enriquecido gracias a esa relación con las maquinarias políticas que le chupan recursos a la institucionalidad. Y pues acá ustedes tienen más argumentos para convencer a esa amistad, al entuque o al familiar que está pensando votar por este señor. Eh, ¿Convencerle de que Pues de que el señor es tremenda perla, que no tiene nada que ver con la imagen que ha construido y eh, les invitamos a que sigan en la juega para no copiar de visajes, analizar realidades, tener las claridades y recuerden, somos la revista Catombe oveja negra de la prensa nacional. Un abracito y eh, que la pasen bien buena.